El premio Nobel de Literatura Herman es, a pesar de ser conocido por sus novelas sobre todo, también escribió muchos cuentos. Hoy escogemos de su colección de cuentos este que lleva como título Amor, al que ya vamos a dar comienzo y que espero que te guste. Amor. Un cuento. De Herman S. De entre todos mis conocidos, es sin duda mi amigo Thomas Ophner, el que más experiencia posee en el amor. Por lo menos ha tenido muchas aventuras. Conoce el arte de la seducción de tanto practicarlo y puede jactarse de sus múltiples conquistas. Cuando me habla de ellas, tengo la sensación de no ser más que un chiquillo. Sin embargo, de vez en cuando me da por pensar que, de la verdadera esencia del amor, entiende él tampoco como yo. No creo que a lo largo de su vida se haya pasado muchas noches en vela o llorando por una mujer. En cualquier caso raramente ha tenido necesidad de ello y lo celebro por él ya que, a pesar de su éxito, no es un hombre feliz. Antes bien constato que no es raro que se adueñe de él una cierta melancolía y de su conducta en general se desprende un algo de resignada calma y contención que nada tiene que ver con la complacencia. Ahora, bien, todo esto son elucubraciones y quizás espejismos. La psicología sirve para escribir libros, pero no para ahondar en la personalidad de los hombres y además no soy psicólogo. Sea como fuere a mi juicio mi amigo Tomás es solo un experto en el juego amoroso. Por eso carece de aquello que le permitiría acceder al amor porque ya no cabe hablar de juego. En consecuencia es una persona melancólica, porque reconoce su deficiencia y se lamenta. En fin, meras elucubraciones, espejismos, quizá. Me llamó la atención lo que me contó no hace mucho de la señora Foster, a pesar de no tratarse de una verdadera experiencia, ni siquiera de una aventura sino simplemente de un sentimiento, de una anécdota lírica. Coincidí con Goffner cuando se disponía justamente a abandonar la estrella azul y le persuadí de que tomásemos juntos una botella de vino, para que fuera él quien me invitase a una bebida de más calidad. Encargué una botella de vino de Mosela corriente, que yo tampoco suelo beber, mi amigo, enojado, requirió al camarero. —¡Espere! Vino de Moselano. E hizo que nos sirvieran uno de buena marca. A mí me pareció bien y, bajo los efectos del buen vino, pronto nos pusimos a charlar. Contento, Saqué a colación el tema de la señora Forster. Era una hermosa mujer de poco más de treinta años que no hacía mucho que vivía en la ciudad y de quien se decía que había tenido numerosos romances. Su marido era una nulidad, y recientemente me había enterado de que mi amigo frecuentaba su casa. «Pues hablemos de la señora Forster», dijo finalmente, dándose por vencido, «puesto que tanto te interesa qué decir. No ha pasado nada entre nosotros». —¿Nada de nada? —De lo que la gente supone, ¿no? —Nada de lo que pueda realmente decir algo. —Tendría que ser poeta. Me eché a reír. —No sueles tener a los poetas en mucha estima. —¿Por qué debería tenérsela? —Los poetas son en su mayor parte gente a quien nada acontece. Te puedo asegurar que en mi vida han sucedido ya miles de cosas dignas de ser escritas. En cada una de estas ocasiones me he preguntado por qué no había poeta alguno que experimentase algo parecido y pudiera inmortalizarlo. En vosotros es más el ruido que las nueces, una bagatela cualquiera, cosa os basta para elaborar un cuento entero. ¿Y lo de la señora Foster es también un cuento? No, es un boceto, un poema. Un sentimiento, ¿ya ves? Bueno, pues te escucho. Pues me parecía una mujer interesante lo que la gente decía, ya sabes. A tenor de lo que podía juzgar desde lejos, debía de haber vivido lo suyo. Me daba la impresión de que había conocido y amado a hombres de toda condición sin haber aguantado a ninguno de ellos por mucho tiempo. Además era hermosa. ¿Qué entiendes por hermosa? Muy sencillo. No hay en ella nada superfluo, nada que esté de más. Cultiva su cuerpo, lo domina y pone la voluntad a su servicio. Nada en él es indisciplinado, fallido o inerte no puede concebir circunstancia alguna en la que no haya intentado sacar el máximo partido posible de su belleza. Justamente esto me atraía, pues lo ingenuo de ordinario me resulta aburrido. Busco la belleza consciente, las formas educadas, la cultura. Pero dejemos esta teoría. «Sí, mejor». Así que me di a conocer y le hice algunas visitas. En aquel momento era fácil advertir que no tenía amante. El marido, por su parte, no es más que un títere. Empecé a abordarla, le lanzaba alguna que otra mirada en la mesa, le susurraba una dulce palabra al entrechocar nuestras copas en un brindis. Le daba un prolongado beso en la mano. Ella lo aceptaba, aguardando lo que vendría a continuación. Así que le hice una visita en un momento en el que sabía que estaría sola, y me recibió. Cuando me senté frente a ella enseguida me di cuenta de que allí no valían las estrategias. De modo que me lo jugué todo una carta, y le dije simplemente que estaba enamorado de ella y que me tenía a su disposición. Después entablamos poco más o menos la conversación que sigue. Hablemos de algo más interesante. No hay nada que pueda interesarme más que usted, señora. He venido para decirle esto. Si la aburro, me voy. Vamos al grano. ¿Qué quiere de mí? Amor, señora, amor. Amor. Apenas lo conozco y no le amo. Ya verá que no se trata de una broma. Le ofrezco todo mi ser y todo mi potencial. Y soy capaz de mucho si ha de redundar en su bien. Sí, eso dicen todos. En su declaración de amor no hay nada nuevo. ¿Cómo pretende usted encender mi fervor? Si de verdad me hubiera usted amado, ya hace tiempo que habría hecho algo. ¿Qué, por ejemplo? Eso debe saberlo usted mismo. ¿Habría podido ayunar durante ocho días, o matarse de un tiro, o cuando menos, escribir una poesía? No soy poeta. ¿Por qué no? Quien ama de la única forma que cabría amar se transforma en poeta o en héroe para obtener una sonrisa, una señal, una palabra de la persona amada. Aunque sus poemas no fueran buenos, tendrían, sin embargo, pasión y estarían llenos de amor. «Tiene razón, señora. No soy poeta ni héroe, y tampoco estoy dispuesto a dar mi vida. Si lo hiciera, sería por el dolor que me causa no alcanzar la intensidad y el arrobo que usted reclama de amor. Pero en cambio tengo otra cosa». Mi única pequeña ventaja por encima de su amante ideal. La entiendo. ¿Qué es lo que entiende? Que sienta nostalgia como yo. No desea un amante, sino amar. Amar total y perdidamente y no lo consigue. ¿Eso cree? Si busca el amor como yo, ¿no es así? Puede. Puede. «Esta es la razón por la que no me necesita y, ya que así es, dejaré de molestarla. Pero, a lo mejor, antes de que me vaya, ¿me podrá decir, si tan siquiera una vez ha hallado usted el verdadero amor? Una vez, quizá. Ya que hemos llegado hasta aquí, se lo puedo confesar. Sucedió hace tres años». Entonces tuve por primera vez el sentimiento de ser verdaderamente amada. ¿Puedo saber más? Si quiere. En una ocasión vino un hombre, nos conocimos y se enamoró de mí. Al saber que yo estaba casada, no se me insinuó. Y al percatarse de que no me llevaba bien con mi marido y tenía un amante... Me propuso disolver mi matrimonio. No fue posible. Y a partir de entonces se ocupó de mí. Nos protegió, me aconsejó y se convirtió en mi mejor apoyo y amigo. Y cuando, por causa suya, abandoné finalmente al amante para aceptarlo a él, me rechazó y no volvió nunca más. Este es el único hombre que no ha amado. ¿No ha habido nadie más? Entiendo. ¿Ahora se va usted o no? Quizá hemos hablado ya demasiado. Le digo adiós, sí, y es mejor que no vuelva. Mi amigo cayó. Al cabo de un rato llamó al camarero, pagó y se fue. Y por este relato, entre otros, deduje que no era capaz de amar de todo corazón. Hasta él mismo lo había reconocido. Sin embargo, es justamente en las ocasiones en las que un hombre habla de sus defectos cuando menos crédito hay que dar a sus palabras. Muchas personas están la mar de satisfechas de cómo son simplemente porque se exigen poco a sí mismas. Este no es el caso de mi amigo y también es posible que precisamente el ideal de lograr el amor verdadero lo haya convertido en lo que es. También puede ser que mi amigo, que tiene mucho de listo, se haya burlado de mí y aquella conversación con la señora Foster no fuera más que una invención. Porque hay en él, por más que se resista admitirlo, un poeta encubierto? En fin… Meras elucubraciones, espejismos, quizás. Fin